Una tarde, Juan se encontraba remando en un pequeño lago en el parque de la ciudad... ...cuando su relajante tarde se vio interrumpida por un molesto mosquito. Después de ser picado, Juan mató al mosquito y siguió remando tranquilamente. Pero la historia no terminó ahí. Al paso de unos días, Juan comenzó a sentir fiebre mayor a 38 grados... ...dolor de cabeza, dolor en los músculos y en las articulaciones. Fue entonces que decidió acudir al médico... Al describir sus síntomas y narrar su molesta experiencia con el mosquito, el médico se mostró un poco confundido. Sabía que los síntomas de Juan probablemente tendrían que ver con la picadura de mosquito. Sin embargo, no estaba seguro si se trataba de dengue o chikungunya, enfermedades que suelen manifestarse de formas muy similares y cuya transmisión sucede por medio de vectores como los molestos mosquitos. En México, el 50% de las áreas geográficas del país tienen condiciones para el crecimiento y la transmisión de estos vectores y, por lo tanto, de estas enfermedades. Y eso significa que casi 50 millones de mexicanos están en riesgo para padecer este tipo de enfermedades. El Curso de Atención a Enfermedades Transmitidas por Vector tiene como objetivo lograr que los médicos y personal al cuidado de la salud cuenten con las herramientas y el conocimiento necesarios para el adecuado manejo de enfermedades transmitidas por vector (ETV) como dengue, paludismo y chikungunya. Gracias a lo que aprendió en este curso, este médico pudo identificar de manera adecuada todos los síntomas y signos de alarma y determinar con toda exactitud que lo que Juan padecía era dengue. Es muy importante para el personal de la salud poder identificar este tipo de enfermedades, diagnosticarlas oportunamente, no solamente para ofrecerle la mejor atención a los pacientes, sino también para poder dar la información a los servicios de vigilancia epidemiológica y de prevención y control de enfermedades para las medidas de salud pública general.